Pues vamos, vamos a ver. A ver en ese niño las glorias de Léo. A ver en ese niño las glorias de